Iniciamos esta segunda temporada visitando un cultivo de indur que ya tuvimos la oportunidad de analizar en la temporada anterior. Los canabicultores de este jardín de indur han introducido determinadas modificaciones que les sugerimos y que han querido mostrarnos. Podemos comprobar cómo ha habido un replanteamiento de la zona de cultivo reordenando el espacio para hacerlo más aprovechable y también más eficaz. Podemos comprobar cómo hay pasillos que nos permiten una mayor movilidad a la hora de realizar labores de cultivo. Han instalado una lámpara de 600 vatios más de las seis de las que ya disponía este cultivo. También han cambiado de posición y de altura de un tractor de tal forma que ahora se permite la entrada del aire nuevo de una forma más directa hacia las plantas. ...han instalado cuatro mesas de cultivo de 2 metros de largo por uno de ancho... ...que alojan a las plantas... ...evitando así que tengamos que trabajar agachados... ...y facilitando la recogida de los lixiviados... ...consecuencia del drenaje por un exceso de riego. Las macetas redondas donde cultivaban... ...tal y como les sugerimos... ...las han cambiado por estas macetas cuadradas de 20 por 25... De esta forma, se consigue que bajo los siete focos ahora hayan 220 esquejes, o sea, 55 esquejes por cada mesa de cultivo. En esta ocasión han decidido solo cultivar una variedad. Estamos hablando de la Critical Mass. Es una variedad que es un híbrido de Scan con Afghani. Una variante de Big Bad ...que aunque tenga las características típicas de desativa ...en cuanto a la distancia internodal ...y lo que es la, la forma típica de la hoja más alargada... ...en cuanto a producción, velocidad de afloración y pegada... ...son completamente índices. Los esquejes, una vez enraizados... ...han estado 15 días en crecimiento a 18 horas de luz... ...lo único que se les ha practicado es una limpia... ...de las ramas inferiores para facilitar... ...que las humedades floridas estén todas a la misma altura... ...y reciban la misma proporción de luz. Durante los siguientes programas veremos la evolución de estos esquejes con los nuevos cambios introducidos en este jardín.